Bienvenidos a un nuevo tutorial de tecnología. Yo soy Jorge, su tecnológico servidor. Hoy Elena se fue de vacaciones y no quiso hacer vídeo. No, cállate, ella está enferma maldito mentiroso. Por cierto, yo soy Juan. Cállate Juan, y vete de mi tutorial. Bien, bien, me voy, pero no digas mentiras de Elena, recuerda que ella es tu jefa. Sí, pero el verdadero jefe es Max Kenti. Ya lo sé, pero él hace videos de Minecraft y nosotros de tutoriales. Ok, ok, Respecto a la jefecita, bueno, vamos al tutorial, ¿ya se fue? Sí, sí, ya se fue. Bueno, vamos al tutorial. Hoy les enseñaré a cómo grabar un videojuego en HD. En nuestro caso es Undertale, pues tiene una calidad muy baja en gráficos, pero es un maravilloso juego. El primer paso es obviamente grabar el juego, en nuestro caso lo haremos con Camtasia Studio. Hay que abrir Camtasia Studio. Luego abrir el Screen Record, y al último el juego a grabar. Ahora ya ha abierto el screen record, tenemos que posicionar la grabación en una parte específica para grabar el juego. Después de posicionar la cámara tenemos que dar en el botón Rec, al finalizar la grabación deseada tenemos que dar en en Edit y guardarlo con un nombre, al finalizar esto, tenemos que editar el archivo. Terminando de editar el archivo al gusto. Tenemos que dar en la parte superior y elegir una definición, con esto haremos que el video sea HD. Luego damos en el botón de Share and Produce y lo renderizamos. Y listo. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima, hasta pronto. Espero volvernos a ver.